Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Janino Gueto y soy parte del Club de Creadores Caro. En esta oportunidad vamos a trabajar realizando un tejido textil, que es algo así como este. Para ello vamos a necesitar herramientas básicas, perlas, nuestro alambre stone número 22 y, muy importante, la herramienta mordaza. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es sujetar los alambres al momento de realizar el tejido. Las invito a que se queden hasta el final del video para que así puedan ver nuestro proyecto terminado. Para comenzar vamos a cortar 10 tiras de alambre calibre 22 de 20 centímetros. Tomamos nuestra cinta y medimos. Cortamos. Y así vamos a obtener 10 tiras de 20 centímetros cada una las tenemos de esta manera antes de colocarlas en nuestra herramienta ya tenemos nuestras 10 tiras de 20 centímetros de alambre calibre 22 las tenemos perfectamente alisadas las emparejamos todas dejamos aproximadamente para iniciar aquí 5 centímetros estos 5 centímetros van a ser los que nos van a dejar a adornar la parte final de nuestro anillo entonces aquí medimos los 5 centímetros Dejamos aproximadamente los 5 centímetros, nos ayudamos con un trocito de cinta de enmascarar para que ellos queden todos sujetados de esta manera. Luego lo colocamos dentro de nuestra mordaza y tomamos nuestra herramienta, colocamos acá adentro de esta manera, le hacemos presión. Que quede uno al lado del otro, ya teniéndolos así, nos ayudamos con la de silicón, alisamos y luego lo que vamos a hacer es abrir un alambre hacia adelante y otro hacia atrás, 1 2 3 4 cinco, seis, siete, 8 9 y 10 entonces tenemos 5 de un lado y 5 del otro para así comenzar nuestro tejido dejamos recuerden los 5 centímetros de inicio que son para hacer el, el detalle final del anillo entonces lo que hacemos es que vamos a tomar de cualquiera de nuestros dos extremos la última la última tira la pasamos por acá encima y la llevamos hacia acá de hecho, si quieren la podemos sujetar acá al principio. Y ahora lo que vamos a hacer es cruzar otra vez nuestros alambres. Cruzamos de un lado hacia el otro. Siempre que nos traemos unos de allá, pasamos uno y nos traemos el otro hacia acá. Uno. Nos traemos hacia acá el último. Y pasamos hacia acá. Alisamos le podemos hacer un poquito de presión acá, ahí estamos así, y luego este que habíamos dejado en el inicio de este lado, lo tomamos así, y ahora nos quedan completos nuestros cinco alambres de un lado, ahora repetimos el proceso, pasamos esta para acá, lo sujetamos acá, un poquito de presión, y continuamos nuestro tejido. Y así vamos a repetir este paso consecutivamente. los pasamos todo. Y luego este que habíamos dejado en el inicio de este lado, lo tomamos así. Tomamos nuestra pinza punta redonda y le hacemos un leve quiebre para acá. Y ahora nos quedan completos nuestros cinco alambres de un lado y los cinco del otro lado. De esta manera, ya vamos viendo cómo va quedando nuestro tejido. Pues así nos terminó quedando nuestro tejido. Nos podemos ayudar con la pinza de silicón un poquito. Si se nos va doblando. No la apretamos, sino que le damos un poquito de formita. Para llevarlo de una manera recta. Que nos queda así. queda acá ahorita lo que nos toca es medirlo en nuestra lastra aquí ya yo tengo 5 centímetros y medio tejido, lo llevamos a la lastra a ver si ya lo tenemos en la medida deseada, que sería un anillo número 7 aproximadamente ahora aquí ya que terminamos el tejido subimos aquí un poquito acá retiramos acá ya sacamos de este lado y lo que hacemos es medir si es la medida deseada en nuestro mandril. En este caso, que yo estoy haciendo una medida número 7, ya está perfecto. Luego lo que hago es retirar la cinta. Seguro que no tenga ningún pegamento ni nada, sino con una toallita mojada lo podemos quitar. Lo colocamos en nuestro mandril. Le acá un poquito. Otro poquito acá. Entonces tenemos unas acá y otras acá. Vamos a hacerlo así. esta está más larguita Y vamos a hacer un leve tejido aquí en el centro. Entonces voy a pasar una de aquí, como es el mismo procedimiento. Lo sujeto acá. Y ya hago lo mismo. Una para acá, una queda ahí. Otra queda aquí. Otra me queda acá. Una acá. Otro me queda acá. Esta me queda acá. Y esta me viene para acá. Ya tengo estas aquí y hago lo mismo con esta que tengo acá. Y me la paso por acá. Y así consecutivamente. Ajustamos un poquito aquí con la de silicón. Ya tenemos nuestra medida aquí justa en la lastra, número 7. Les recuerdo que tejí 5 centímetros y medio para la base. Ahora lo que nos queda es abrirnos un poquito y empezamos a decorar con todos estos excedentes de alambre que nos quedan. En este caso yo voy a decorar con algunas perlas, bigwig y haciendo entorchados. Podemos hacer espirales, podemos entorchar, por lo menos en este caso, puedo tomar estos dos que me quedaron largos o estos dos y lo que hago es lo siguiente. Los coloco así y de manera manual realizo un alambre entorchado. Y con este alambre entorchado podemos hacer un espiral. Nos ayudamos aquí con la de silicón. Ya por lo menos aquí tenemos un alambre entorchado. Cortamos este excedente. Y si queremos, podemos hacer otro en cualquiera de estas bases. Ahorita vamos a proceder a colocar nuestras perlas. Y nos van quedando nuestros alambres entorchados que nos van a ayudar al momento de la decoración cuando colocamos nuestras perlas, entonces lo que hacemos es colocar las perlas, colocamos nuestra perla y luego lo que vamos a hacer es girar alrededor de ella de esta manera con el pulgar y el índice lo que hago es girar, girar y me voy pasando hacia el lado de atrás para que el alambre vaya bajando. De esta manera el alambre ya me queda por acá abajo. Así voy a continuar con la cantidad de perlas que quiera colocarle. La coloco aquí y luego giro. Ya queda al gusto de cuántas queramos colocar, aprovechando toda la cantidad de alambres que nos queda. Y bajo y la voy llevando al lugar que yo desee de esta manera. En este caso, yo utilicé solamente cinco perlas y ahora lo que voy a hacer es espirarle con los alambres lisos y con los alambres que entorché ya previamente. Entonces, tomamos nuestra pinza punta redonda. Nos colocamos de esta manera y comenzamos a hacer espirales. Vamos a hacer nada más vuelta y media y nos podemos ayudar con la mano para darle forma o con nuestra pinza de silicón. Solamente es medio ajustar y llevarlo cada uno de los espirales hacia el centro o como queramos darle la forma. Hay unos espirales que van a quedar un poquito más pequeños porque los excedentes eran más pequeños. Todos estos espirales los vamos a ir llevando alrededor de nuestras perlas. podía hacer con la de silicón o lo podemos llevar con el pulgar y el índice, los vamos haciendo de esta manera. Van quedando nuestros espirales alrededor de las perlas. Vamos a continuar así ahora con estos dos que nos quedan y con los lisos. Así van quedando nuestros espirales con el alambre liso, que lo único que hacemos es tomar nuestra pinza punta redonda y comenzamos a hacer los espirales. Aquí sí me ayudo más con la de silicón. Cuando ya llevo casi el espiral liso, he hecho, me puedo ayudar con las manos. Y así los voy a ir incluyendo en cada uno de todos estos espacios. Les recuerdo que no corté ningún excedente. Todo lo utilicé entre las piedras, los que entorché y estos que me quedaron lisos. Repetimos acá el mismo procedimiento. Colocamos acá y ya nos resta solamente este si sí, vemos que está un poquito torcido igual nos ayudamos en la lastra Llegamos al final del video, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Recuerda seguir a Carol en las redes sociales, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Te recuerdo mis redes sociales en Facebook, Analoy Accesorios, en Instagram, Accesorios Analoy. Nos vemos a la próxima, gracias.